La mañana de este martes una familia completa acudió al comando noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís para denunciar que desaprensivos lo despojaron de sus pertenencias hecho ocurrido en la denominada entrada de Minguita de esta localidad eh, Ella andaban para el supermercado comprando algo y para las tiendas y en la entrada de Minguita le salieron dos sujetos en un motor le quitaron todo, hasta la comprita y todo se la quitaron, la funda se la arrebataron de la mano. Eso está increíble, por ahí. Eso es un atraco de muchachitos jóvenes acabando. Nadie hace más. Tenía la cédula, el seguro, tenía la tarjeta de solidaridad y más papeles. Bueno, que entren por la entrada de Minguita, que por ahí están atacando demasiado. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.